Buenas a todos. En primer lugar queremos agradecer la, la iniciativa que ha tenido el Movimiento Amnistía de, de Cataluña en, en dar voz a los distintos movimientos sociales y políticos para que expliquen la experiencia organizativa eh, que han tenido a raíz de, del estallido de la, fa, de la famosa crisis de, del coronavirus. En Elda Petrer, que es el entorno en el que nosotros trabajamos, son dos ciudades que forman un núcleo poblacional de, de casi 90.000 personas, un núcleo poblacional importante, eh, enclavado en, en lo que es el sur del país valenciano, en la provincia de Alicante. Se, en los últimos, hace escasos días, eh, nos enteramos, por fuentes poco fiables, ¿no? de que ya son más de 1.000 trabajadores solo en el mes de marzo, que a raíz de esta crisis han sido despedidos de manera directa, porque en estos datos, estos datos oficiales no contemplan ni siquiera los expedientes de regulación temporal de empleo, que en muchos casos no, no nos vamos a llevar a engaño, sabemos que, que son empleos que no se van a recuperar. Eh, bueno, para poner un poco en, en contexto lo que es el, el, la realidad que vive la clase obrera en nuestras ciudades, tenemos que que destacar que la industria principal y el verdadero motor económico de, de esta parte de la comarca es la fabricación de calzado y marroquinería. ¿no? Son sectores que en los últimos años están sufriendo una lenta agonía, con el cierre de decenas de fábricas y todo lo que ello conlleva, como centenares de trabajadores en la calle, y un endurecimiento total de las condiciones de trabajo, que ya de por sí estaban sumidas en la más absoluta precariedad vamos a intentar comentar cuáles son un poco lo, los puntos clave de esta precariedad y a la que nos enfrentamos los trabajadores de esta comarca, ¿no? Pues van desde jornadas de hasta 12 horas, jornadas interminables, con contratos fraudulentos que en el mejor de los casos ni siquiera llegan a cubrir un tercio de las horas producidas, efectivamente producidas. Y claro, eso... En el mejor de los casos, pues la mayoría de, de, de trabajadores están sin contrato. Trabajan en negro en lo que es conocida como economía sumergida, ¿no? Eh, bueno, eh, estos contratos fraudulentos tienen consecuencias muy negativas a la hora de, por ejemplo, percibir un subsidio de, de desempleo, de optar a una pensión o, en, o ya en accidentes laborales, que directamente... Te coge el jefe y te dejan la puerta del hospital y esto aquí todos lo conocemos. Con una mano delante y otra detrás. Otra... El, los centros de trabajo, ¿no? Vamos a hablar un poco de cuáles son los centros de trabajo. Aparte de las fábricas, pues hombre, aquí son muy conocidos los talleres clandestinos. Que ya miras qué clandestinos son cuando los conocemos desde los propios trabajadores que trabajamos en ellos... Como las instituciones, la inspección de trabajo, el ayuntamiento, la administración auto de la comunidad autónoma, el gobierno, el estado, etcétera, etcétera, etcétera. En estos talleres las condiciones es que ya, ya son de, de una esclavitud moderna, ¿no? En el que se hacinan cientos de obreros sin medidas de seguridad ni de ningún tipo, con contacto directo con materiales que son tóxicos y que son perjudiciales para su salud. De esto derivan... Y... Aquí tenemos muchísimos ejemplos de trabajadores que al fin de su vida laboral están llenos de enfermedades producidas directamente por, por tener que haber vivido durante muchos años soportando, soportando precisamente estas condiciones. ¿no? Ya cuando no son los mismos hogares de los trabajadores los que sirven de pequeño taller de producción al estajo de, es decir, de lunes a lunes... Eh, son Ya es conocido desde hace, desde hace quizás un año, un año y medio, que las aparadoras del calzado, que en su mayoría son mujeres, están eh, organizándose, están creando colectivos, asociaciones en defensa de sus derechos. ¿no? Bueno, a raíz la gestión llevada a cabo tras la expansión de la, pandem de la pandemia, pues evidentemente no ha hecho otra cosa, ¿no? que agudizar y profundizar en todas estas condiciones de trabajo pésimas y en esta precariedad laboral. Desde la Asamblea Popular del la IP3 hará seis meses que iniciamos una, una campaña obrera por, para fomentar, tratar de, de fomentar la organización a los centros de trabajo y en los barrios también, Como, con el objetivo de, de empezar a levantar un poco la cabeza para estar en condiciones de pararle los pies a esta gentuza que, que está haciendo de nuestras vidas un infierno y nos está, da, nos está negando un futuro digno. Con la crisis de, del COVID le dimos una vuelta de tuerca más a esta campaña e, e impulsamos una red solidaria vecinal que en el plano laboral nos, se está centrando más en recoger esas denuncias de, de los trabajadores de, la, de los tejemanejes que se trae la patronal, de qué están haciendo con ellos, de si están siendo despedidos, de si están siendo obligados a trabajar. Todo esto con el beneplácito es claro, de, de las instituciones del Estado. Algunos ejemplos de estas denuncias pues son la obligación de continuar con la producción a pesar de contar con compañeros en la propia fábrica, de saber a ciencia cierta que hay compañeros contagiados. Todo esto sin ningún material de, pro de, de protección, es que no, no teníamos ni guantes ni mascarillas, es alucinante. O la obligación de consumir vacaciones en este periodo de, de estado de alarma, bajo amenazas directas, y ecuaciones de jefes, que sabemos quiénes son y pronto haremos a conocer nombres y apellidos, tanto de empresas como de responsables personales. La aplicación de ERTE es que claro, con, esto, con los contratos fraudulentos de los que hablábamos, ya no suponen una reducción del 30% del salario, que ya de por sí nos parece vergonzoso, sino que en la práctica supone una reducción de hasta el 70% de los ingresos de una familia trabajadora. Que nos digan ahora de qué vamos a vivir. En fin, ya... Eh, puede que el colmo sea, por poner un ejemplo concreto, es una denuncia que nos hicieron, hace, nos hicieron llegar los trabajadores de una fábrica que por buena voluntad, y ya vistos entre la espada y la pared, decidieron llamar a la inspección de trabajo y denunciar lo que estaba pasando a raíz del coronavirus, que les estaban obligando a ir a trabajar, que no tenían medidas de seguridad, lo que comentábamos, ¿no? A las dos horas, el inspector de trabajo ya había llamado al jefe de la empresa para que pusiera orden en la empresa e iniciara las, las investigaciones pertinentes para descubrir quiénes eran los revoltosos. Es que a este nivel, a este nivel estamos llegando. Otra de las, de las denuncias, que se han repetido bastante, señala cómo la iniciativa solidaria, que en un principio los trabajadores, las aparadoras del calzado, eh, pues por buena voluntad, por solidaridad de clase, se pusieron a, a, a producir mascarillas y otro tipo de material sanitario, pues fue aprovechado por las mismas empresas para absorber esta iniciativa y de esta medida a eh, mantener la producción del calzado con la, con la. máscara de oh, estamos produciendo eh, de manera solidaria miles de, de mascarillas para más tarde también darse publicidad y promoción de, de esta. Eh, de esta caridad, ¿no? al fin y al cabo. Bueno, como habéis visto, estas son las condiciones que nos impone la Patronal y su gobierno. Y sus administraciones. con las, eh, con la, las continuas Triquiñuelas para saltarse hasta su propia ley. Ahora. Nos van a venir a nosotros, a los trabajadores, a decirnos que hemos de cumplir la ley, que hemos de, de ser disciplinados con su norma. Si son ellos mismos los que ponen de ejemplo que se la saltan Es que, claro, nosotros no nos queda otra opción que ya dejar de confiar en los cauces legales. Si ni ellos mismos que con una legislación hecha a su medida los cumplen, vamos a ser nosotros los, los tontos que las vamos a cumplir. Pero bueno, ya en breve daremos a conocer... Tranquilos los nombres de empresas, empresarios que han estado poniendo en riesgo nuestra salud, para luego, más tarde, darnos la patada y dejarnos casi sin ingresos y con el culo al aire. En definitiva, ya, ya pueden ir regalándoles, como han hecho en esta última semana, que han sido creo que 15 millones de euros no que les han dado a los medios de comunicación privados, para que nos vendan la cara amable de, de este gobierno progresista. Es que a lo mejor se piensan que somos imbéciles, que somos idiotas, y no nos damos cuenta de, de que realmente... No es que ya que se vaya a cargar bajo o bueno, encima de nuestras espaldas todo el peso de esta crisis. Es que ya se está empezando a cargar. Y que los grandes beneficiarios de, de estas medidas no son son los de siempre, al final. Son los capitalistas, son las grandes empresas, son los bancos, son los fondos buitres que, que están especulando con un bien de primera necesidad como, como es la vivienda, como un derecho. Ya... La, la, cada sábado, ¿no?, que, que sale el presidente del gobierno con ese tono demagógico que a, que a muchos nos produce arcadas, ¿no? Cuando ya nos, nos anuncia lo del permiso retribuible, recuperable, es que manda cojones. Manda narices, perdón. Es que nos, nos, van, a, nos van a hacer recuperar las horas que estamos dejando de, de, de producir por, por una evidente crisis, ¿no?, de una pandemia global... Con las condiciones que comentábamos, ya sabemos cómo se van a recuperar las, las horas, ¿no? De tres en tres y con el látigo en la mano. Bueno, es que no nos engañemos. Por muchas llamadas a la unidad para combatir las consecuencias del virus, diciéndonos que ahora no es el momento de protestar, que no es el momento de señalar a ningún culpable... Es que la situación no nos, obli nos obliga a no perder más tiempo no y, y defendernos con las armas que tenemos, que no son otras que la, la solidaridad, la unidad... Y la lucha organizada en las calles por conquistar nuestros derechos, que es la única forma que la historia nos muestra como, como método efectivo de conquista de derechos. Ante esto sabemos que vamos a. que podemos esperar de este estado. Y es igual por quien esté gobernado. Vamos a esperar más explotación y vamos a esperar más represión. Entonces, nos queda un camino. Unir las luchas y las reivindicaciones, dotarlas de un contenido político, estén enfocado principalmente en derrotar y echar abajo este régimen enemigo de nuestros intereses, de los intereses de la clase obrera, de los sectores populares y de los pueblos del Estado español. Así que por último, no hace falta que nos geolocalicen ya, ya les adelantamos dónde vamos a estar, en las calles luchando. Preparémonos para dar batalla. Un saludo a todos y nos vemos.